Otra pregunta, ¿cómo mejorar el pecho? Vale, esta pregunta muy general, ¿vale? google veo, veo a gente de Granada, qué bueno. <ríe> vivan ahí, viva ahí el acento granadino, qué bueno. Vale, ¿cómo mejorar el pecho? Pregunta eh, Sosa Gustavo, Gustavo. Vale, pues Gustavo, al final, eh, para mejorar el pectoral, es un grupo muscular más. Lo que pasa es que tenemos que darle la prioridad, tanto el pectoral, la espalda, como sea como sea, tenemos que jugar con esa prioridad y orden. Lo que ocurre muchas veces es que no nos damos cuenta, pero metemos mucho volumen creyendo que, es más, que, que más es mejor y nos equivocamos. Al final tenemos que saber distribuir esa dosis, que es el volumen de entrenamiento, en diferentes días. Entonces tenemos que hacer primero una selección de ejercicio inteligente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tenemos que al final eh, que esa selección de ejercicio vaya de acorde, de acorde a nosotros, individualizada a nosotros y también a generar un estímulo eficiente. Parece que en el pectoral el pre de banca es el ejercicio number one y no hay nada más allá. Y tenemos que abrir la mente, como digo, tenemos que abrir la mente. Para empezar, cuando hablamos de pectoral tenemos que priorizar la porción clavicular. Es la porción que más se nos suele resistir, es la porción que más cuesta desarrollar. La porción clavicular justamente eh, se va a conseguir con ejercicio principalmente orientado hacia esa porción. Es decir, que cumplan un principio de alineación, que la aplicación de fuerza sea para reclutar esas fibras claviculares. ¿Cómo podemos conseguirlo eso? Pues principalmente con los presa inclinados, principalmente, ¿vale? Eh, ya sea en una multipower, ya sea en un banca inclinado normal, como sea. Dándole prioridad a eso y jugando con la distribución y una buena selección de ejercicios que te permita sentir el, el, el pectoral, pero también entrenar cerca del fallo y estandarizar la técnica, le vas a dar caña, le vas a dar caña. Pero esto tiene que quedar muy claro, ¿vale? Al final, jugar con esta distribución y la selección de ejercicio individualizarla a ti eh, es como mejor le va a sacar partido, ¿vale? Una frecuencia 2 suele ir muy bien y un volumen en torno a unas 10 a 18 series para el pectoral de forma directa suelen ir muy bien, ¿vale? 10, quizás muy poco, de 12 a 18, de 12 a 20, 12 a 20, vamos a ponerlo de 12 a 20, suele ir muy bien, pero no nos pasemos y jugar con la frecuencia. No metamos las 20 series en un día porque estamos metiéndole demasiada agua a la botella y al final el agua se va a derramar. Entonces, repartir la dosis. Un día, lunes, pectoral, metes 10 series y el otro día metes la otra 8 o la otra 10, ¿vale? Pero jugar con esto, ¿vale? Al final toleramos un umbral y tenemos ciertos umbrales y más de cierto umbral va a ser quizá peor. No significa que no sirva nada lo que hagamos por encima, pero sí es cierto que si no excedemos, cuidado porque al final vamos a generar fatiga tontamente y no nos vamos a recuperar bien. Vale, eh, os sigo leyendo en el chat. Perfecto. Eh... Quiero hacer un, vale, eh, con, con mucho sobrepeso, ¿qué hay que hacer primero? Adelgazar muscular o las dos cosas a la vez, vale. Cuando hablamos de, de que a lo mejor quizá eh, estamos en un punto en que no sabemos si hacer definición o volumen, vale, porque esta pregunta es muy general, yo también me la he preguntado durante muchos años, joder, ¿qué hago? Eh, ¿Meto un mesociclo de, de, de ganancia de masa muscular? ¿Meto una etapa de definición? ¿Qué hago? etapa de volumen, etapa de definición? Vale, principalmente... Y tenemos que saber en el punto de porcentaje del que partimos y también tenemos que saber la experiencia que tenemos de aquí para atrás una persona a lo mejor que no tenga experiencia prácticamente nada con el entrenamiento de fuerza, con nada que haga prácticamente es entrar en el gimnasio y ver una pesa y se le va a poner el brazo así y no exagero, si es que realmente cuando somos principiantes vamos a mejorar con casi nada y, bam, y, se, y se produce algo que es muy que, que, que, bueno, que al final es mágico y que no ocurre mucho más adelante que tema de recomposición corporal. vale Esto básicamente es ganar masa muscular y ganar y perder grasa a la vez. Es algo que es, digamos, fisiológicamente contrario para el cuerpo, pero que se puede producir. Sobre todo cuando somos principiantes y en personas que quizá tengan un sobrepeso. vale Entonces, para empezar, saber el punto en el que partimos. No podemos definir si no tenemos masa muscular. Hay un error que yo cometí durante mucho tiempo y es que yo me, empec me, me, me, me, bueno, me empecinaba en definir cuando no tenía la suficiente masa muscular como para ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estaba definiendo? Nada, nada. Entonces, tenemos que ser capaces de andar para adelante. Al final, la etapa que debe predominar es la etapa de, vol de volumen, es la etapa de bulking, la etapa de ganancia de masa muscular. Porque en ese punto es cuando mejoramos, en ese punto es cuando creamos tejido, es cuando mejoramos, cuando progresamos. Pero en una etapa de déficit calórico, lo único que va a servir es para buscar un punto. Si quieres subir a tarima y competir en culturismo, está genial. Pero te va a servir para ese punto, claro. Pero el resto de temporada, lo que va a dictaminar tu, tu, tu estado en tarima, aparte de la definición que haga al final, es la etapa que has hecho previamente en el volumen. Por eso tenemos que ir mejorando etapa a etapa. Y que tenemos que hacer predominante esta etapa de volumen. Entonces, primero mira en el punto en el que estás, para saber si tienes que crecer o definir. ¿Vale? También mira tu experiencia si eres principiante pese a, lo, a que a lo mejor te veas con algo de sobrepeso puedes tener un déficit calórico no muy grande vale no muy grande de una media de 0,5 un 1% de peso corporal a la semana vale pero no mucho más del 1% de peso corporal a la semana eh, digamos definiendo y eso te va a dar pie a que se pueda producir una recomposición corporal vale pero como digo, tampoco tenemos que ir buscando esta, esta recomposición por, corporal, va va a venir en personas principiantes y en personas quizá más eh, avanzadas.